a Mimi! ¿Seréis capaz de superar el reto! Ah, da igual, seguro que no lo superáis. ¿Perdona? Yo soy la perrita que ha superado un montón de retos como la pared invisible, un pasillo lleno de agua, la barrera de papel higiénico... Tendrán que escapar de todas estas habitaciones, atravesando las diferentes paredes. Si superan las tres habitaciones indestructibles, conseguirán este adorable premio. ¿Serán capaces de superar el reto? Pues comen. Lo que estoy observando es otro reto de Sergio. ¿Y hay que pasar por aquí? Pues yo paso. <risa> no sé, por aquí arriba no podemos pasar seguro. ¡Ven, chicas! ¡Lo quiero, ¡Lo quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! dámelo! ¡Lo ¡Muy bien! ¡Casi lo tiene! si te doy una chuche? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, yo también quiero una chuche ¡Que sí, que sí! ¡Chuche para las dos! ¡Dalsa! Ahora hay que pasar por aquí Sí, Mimi, y estaría bien que me ayudaras ¿Yo? No, no. <risa> ¿Por qué me cabe estar muy grande y no paso. ¡Aquí no me atrapáis! ¡Venga, que os tiro el juguete! Chicos, ese de ahí es Santa Claus Y está dejando un regalo en el suelo Seguro que es para nosotras Vamos a por él! ¡Un momento! Esto me huele mal Para poder llegar a ese regalo de Navidad Tendremos que pasar por todas estas capas indestructibles Cada capa de un material especial Me imagino que quien supere antes estas capas Será quien se lleve el regalo. ¿Y cuál es el problema, Gasha? Eso, yo ya estoy inspeccionando. La última es una ratita. <risa> no sé, cuando hay un reto de por medio, suele ser cosa de Sergio. <risa> parece que hay algo invisible que no nos deja pasar. Es verdad. A ver, pues sí. No sé qué pasa que no se puede pasar y por esta, no. no. ¿Y por aquí arriba? No. Chicas, creo que estamos. ¡Arriba! No, no. No seas curiosa, que la curiosidad ¡Mato al gato. Esto <risa> es eso. eso. Reíros. Y yo estoy a punto de con... すぐら! ¿Y Mimi y Nuno? ¿Qué hacen? ¡Vamos, Mimi! ¡Solo nos falta esta puerta y ganamos! ¡Sí! ¡Somos las mejores en este juego! <risa> Estas bebés no se enteran de nada. ¿Quién ganará el reto de Navidad? ¡La logramos! ¡La logramos! ¡La ganadora es Mimi! ¡Oye! ¡Vale! ¡Muchas gracias, Dasha! ¡Y mi regalo! ¿Dasha te ha robado el regalo? Pues yo se lo robaré a ella. Yo estoy tan feliz con mi cojín No necesito juguetes Qué fácil ha sido engañarlas Para que hicieran el reto Uy Me ha parecido ver al supuesto Santa Claus Voy a comprobarlo Yo sabía Sabía que detrás de todo esto Estabas tú papi Esto, Nacha, No es lo que parece Sí, claro Al el juguete, es ¡para mí. Un comedero lleno de pollo, tres animales hambrientos. ¡Estoy peleando por la de comida? ¡Pues se acabó! Os encerraré en estas puertas indestructibles La que salga primero, se podrá comer el premio ¿Estáis preparados? ¡Pues comenzar!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 No, no, aparta que así Mimi no va a salir nunca. Ya salgo la loca. La loca es fácil. Muy bien, Mimi. Oye, que aún falto yo. Pero Darsa, sal por este agujero que tienes aquí. Que no lo ves. Este agujero es pequeño, no no. ¡Darsa! Todo yo y mis ganas ¡A ¿Eres <risa> <risa> Tendréis que superar una puerta más Papi, te odiamos Sí, un poco sí Pues a mí Me viniera a descansar un poco <risa> Bueno, supongo que me lo merezco